Bueno, bueno, vamos a adelantar, vamos a adelantar, okay. estamos cansados, como les venía diciendo, miren, básicamente lo que vamos a hablar ahorita, una vez más, vamos a tener una, unos, unos pequeños slides, vamos a hablar de un, de un documento que es el RFC 5549, no hay que temer, es un, básicamente, aquí como que si está agarrando, me salgo, Tengo que recompartir nuevamente. So, okay. me share once again. Vamos a hacer una so, mezcla we're going de lo, to lo que es BGP, BGP y el datacenter. Pero esto es uno. a permitir decir que es uno de los mejores temas. Creo que es hasta. The no, el mejor tema en el sentido interesante, in ¿no? Todo ha sido sumamente útil. Useful, este, pero lo que.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 Speak about this document. Lo que permite so, es que, document, un poquito de historia, ¿no? como bit, bit of history, BGP como protocolo permite hacer anuncios de prefijos que no correspondan correspond a el protocolo a nivel de capa 3 con el que se levantó la sesión. 3, okay, vamos a recapitular eso, ¿no? Okay. Básicamente aquí fíjense mi so, que pregunta. This is a question. ¿Sabías que podías publicar prefijos IPv6 sobre sesiones BGP, IPv4 y viceversa? Es algo muy and simpático, and algo muy chévere. Si yo levanto, so hablo con Wesley, mira Wesley, vamos no a levantar una sesión BGP. Ah, ¿cuál es tu prefijo? Okay. Este, mi prefijo es un prefijo IPv6, 2001 db 8 2.2.32. Y levantamos la sesión sobre IPv4. Muy interesante well, eso. Obviamente, si Now, uno lo hace, that, hay un par de cositas al respecto, no es ¿no? que Funciona it does y puede work. haber uno que otro it, escenario but, donde necesitemos hacerlo de esa manera. Pero no es normal, ¿no? es normal. Entonces, Bueno, comenzamos por allí. ¿Sabía Entonces, que se podía hacer esto? esto sí, sí, es, okay. es horrible, es difícil, es horrible, no es escalable, es, escalable, okay. no es, escalable, okay. es bastante es complicado. complicado. Aquí hay unos pequeños Pero ejemplos, ¿ok? Este, aquí, aquí hay, hay un pedacito, of pedacito of del ejemplo, a, porque incluso a, hasta a más de largo. Un anuncio IPv4, una sesión BGP en IPv6, que estamos haciendo aquí. Tenemos un router un sistema autónomo, tiene una sesión BGP en IPv6, en, en IPv6, in IPV6 okay. en este caso vendría a ser EBGP, porque son dos sistemas autónomos diferentes, de, y dentro del de de proceso BGP, BGP estamos versus, teniendo un family, address family, IPv4, que es que es 4, cuando no se dice el apellido, aquí básicamente vendría a ser IPv4, Unicas, estaremos hablando del AFI y del SAFI. Me interesa que entendamos los conceptos de AFI y de SAFI, Quizás algunas personas so también que ven, vengan, vengan del mundo de, de programación los I han escuchado, que es el Address this, Family Information, así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 de y de dentro AFI, del SAFI, proceso, dentro SAFI de SAFI los anuncios BGP, es que se logra una magia que vamos a ver ahora. Voy a explicar esto the nuevamente. Eh, en un ejemplo, la GP2, eh, BGP2 Router BGP2, declaró: esta es la This declaración, declara un vecino que tiene remota S1, en este caso es un BGP multi-hop, no importa, one, eh, de tres saltos.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 Un poquito a la inversa. Tenemos un, anir, un, un anuncio an de un prefijo IPv6 sobre una sesión Island, IPv4. Uh, Tenemos un router BGP1, uh, BGP11, este, BGP1 router, router, etc. Tengo un vecino Then have a que es IPv4 BV4, y dentro del and proceso BGP, BGP process, estoy levantando una address Family IPv6 address y activo y el vecino IPv4. Lo mismo para la inversa. No me va a, a tener aquí. Una vez más, esto es lo que this no hay que hacer. Si lo hicieron if y les bien. Great. Si el día de mañana lo But pueden arreglar y dejar como de una manera más prolija, lo normal hoy en día es. es si yo no hablar de BGP? Entre la y la compañía de Jordi, de PV6 Company, excelente nombre, por cierto. de PV6 Company, IPV6 company si I voy a hablar, speak, a or anunciar prefijos IPv4, lo normal es que levantemos prefixes, una sesión en IPV4, IPV4, IPV4. Se IPV4, IPV4. IPv4 y anuncio prefijos IPv4. Voy a anunciar prefijos IPv6, levantamos una sesión en IPv6, y dentro de esa sesión levantada sobre IPv6 y anuncio prefijos IPv6.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 Si uno lee el título de bueno, Advertising IP for Network Layer, Reachability Information, Advertising in IP for Network ledger, with an IPv6 reachability Next Hub. Okay. Esto me interesa. Network, so network, network Layer Reachability Information. NLRI. Okay. Porque lo vamos a and, ver cuando uh, hagamos las capturas de paquetes Wireshark, Vamos a ver esto. Y fíjense this lo que dice con un Next Hub IPv6. Dentro de un mensaje update de BGP, existen cuatro tipos de mensajes. Notification, with a notification, Open, open y va live y Update. And then, dentro uh, de los updates, okay, dentro de las actualizaciones, update. es donde va el famoso API que, yo mencioné, el SAFI AFI que, AFI que yo mencioné SAFI y van una cantidad de atributos obligatorios features, y entre ellos está el Next, Next Hop. Okay, me que eso esto significa, ¿no? qué significa, ¿no? Alejandro, Alejandro, no entiendo nada no entiendo. de lo que me están colocando. Esto ¿Qué significa? Significa well, que pueden usar prefijos IPv4 en BGP de manera fácil y sencilla way, en redes IPv6. El RFC in está concentrado en networks. esta necesidad. Es okay, el día de mañana o otras cosas, puede need. ser. Pero está so la necesidad como que en día que tomorrow, okay. De manera muy breve, cómo funciona. Pero, al momento de la apertura okay, es, todas las sesiones BGP well, comienzan de esta manera and, uh, it, BGP todas las que son MPBGP comienzan de esta manera way. al momento de la apertura de la sesión BGP tenemos se una, una nueva capacidad BGP llamada Extended Next Hop, Extended Hop Encoding Next Next Hop okay. Hop okay. Este, de hecho As los vamos a capturar fact, ¿qué no voy a levantar una sesión I'm BGP contra el señor Jorge Cano la sesión BGP cuando va a levantar de mi lado yo le voy a decir todas las capacidades que yo soporto al router de Jorge Cano. Y a la inversa, el router de Jorge Cano Jorge Cano's le va a decir a mí todas las capacidades que él, que él maneja. Okay, las capacidades pueden ser las que acaba de mencionar, multiplotropos BGP, GP, eh, sistemas autónomos de 32 bytes y una cantidad de cosas más. ¿no? El Extended Next Hop Encoding, el, el, el, el AdPath, hay muchos cosas, ¿no? Y después, posteriormente, next, si next por ejemplo, encoding. el router if, de él 20, me anuncia a mí una funcionalidad que yo no manejo. Pass, have, básicamente, vamos a hablar de la cantidad de capacidades que los dos manejan. Okay? Okay, lo que quiero decir con esto. El RFC I mean? 5549 RFC, introdujo RFC, una 5, 5, nueva capacidad 5, 5, 4, 9, llamada Extended 5, 5, 4, 9, llamada Next Después del paso 1 que levantó la sesión BGP, after, el amigo soporta so, Extended Next Hoven Coding, vamos bien. Se descubren los enrutadores involucrados apoyándose en los RA enviados por los routers. Aquí hay algo bien simpático. Un enrutador router, IPV6 tradicionalmente va a estar enviando para enviando paquetes Cont llamados RA. Que seguro que la mayoría I'm de ustedes sure conocen, que básicamente se llama Router Advertising. Okay? De hecho, hay un chiste que okay, lo manda todo el tiempo, is, ¿no? Como, como es el comportamiento is, de un enrutador. Is is hay un chiste bastante en el mundo aquí. Dice que los enrutadores y son tan orgullosos que se las pasa diciendo en el mundo, existen. ¿Cómo the lo hacen? Mandando paquetes okay? so sending sending RA. De esa manera, si él es un router, yo soy un router, yo mando paquetes RA, él, me manda, él manda paquetes de real a la red, yo lo escucho y sabemos que existimos. Por eso esta sesión de BGP, a diferencia de las que tradicionalmente conocemos, se levantan de manera automática. Esto es una maravilla. ¿Okay? Hasta el sol de hoy, yo es lo que la mayoría de ustedes, que la mayoría levantó la mano, cuando crea una sesión BGP, lo hacen completamente manual. Fully como manually. hago yo? Amigo, ¿Cuál es tu, okay. ¿Cuál es la ¿cuál es tu sistema autónomo? Y empezamos. Todo manual. Esto es automático. Y por último, claro, esto es una well, esto es muy resumido lo que estaba mencionando. Uh, Se intercambian las tablas de IPv4 y redes IPv6 uh, utilizándoselo we'll las direcciones IP-Link Local de IPv6 como atributo en el en IPv6 networks, usando el atributo Next Hop es un atributo obligatorio. A next que tiene Hop, que es en cada update. BGP. BGP. De todas maneras, lo vamos a capturar y lo vamos a hacer. Y, y espero yo que quede update. bastante simple. Well, we Quería mencionar it. este libro. Este, eh, se it's llama BGP en el data center. In the data center*. Un libro muy, it's muy a, bueno. Es de Riley y este documento particularmente, lo que document, vamos a poner ahorita, entran bastante en el y detalle que él hace la funcionalidad, hay ejemplos en enrutadores, es routers. sumamente It's bueno, ¿no? Very, very okay. Bueno, vamos a hacer un demo Déjame compartir un segundo. Okay. ok, vamos entonces ahora so now, a hablar de, hablar de Vamos a hacer un demo this, muy breve. Uh, Tenemos tres enrutadores. Uh, we have three routers, eh, router 1, router 2, router 3. Eh, todos, todos en este caso tienen of SRR como RR RR protocolo de enrutamiento. Sin embargo, hay muchos vendors que ya vendors que lo tienen implementado. Bueno, vamos a caso en este start. caso una vez más son Ubuntu. Voy Ubuntu's a arrancarlo de izquierda a derecha, right. para que me queden, me queden medio ordenados en mi computadora. Ok, okay. Eh, cosas importantes, este core aquí de este pedacito In nada más, piece, okay. digamos la, la interfaz, las dos interfaces, interfaces que tiene R2, are, R2 only, two, son completamente IPv6 only, uh, no tienen IPv4, estos enrutadores en el borde, que R1 y R3, sí tienen IPv4 y IPv6, tienen IPv4 hacia un PC y tienen IPv6 Ah, uh, sí, obviamente el router de code. Y de misma la misma manera. Y de la misma manera. Y R3. R3. O sea, so, a, no es que vamos a hacerlo tan desde cero. Y uno es más los scripts armados de cada uno de ellos. Uh, Pero bueno, me gustaría explicar todo lo que I vamos like a hacer. Y me gustaría explicar todo a hacer. Vamos primero a R1. So, Aquí tenemos un pequeño a, script, espero que se vea I bien, este, tiene dirección it IPv6, IPv6 address, dirección IPv4, IPv4 y levantamos las dos, las dos mm, las dos interfaces. interfaces. Okay. Okay. Esto es router 1. Eh, en router 2, en, no, okay, so. en router 2. Perdón, En router 2 que tenemos. Okay, What so. do we have? Tiene dos interfaces. Ambas con IPv6, no IPv4. Y levantamos los dos direcciones IP. IP addresses. Okay. Hasta ahí está todo so bien. So so good. Vamos a hacer lo mismo en router 3. Vamos a hacer lo mismo en router levantando los otros dos también para ganar un poquito so, de tiempo. I'm also raising the other two to save time.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 a ejecutar el script. script. Vamos a revisar solamente Let's este router. Check Vamos a ver qué tiene el equipo. What the has. Router, router 3. 3. Okay. ok. Vemos so que tiene la interfaz NP0-S8 NP0 que habla IPv6. 6. A ver, se me queda pegado esto. Y la interfaz NP0, NP0, que es la que tiene IPv4. Is, IPv4 okay. Vamos a hacer toda la parte. Vamos a hacer la parte Vamos entonces con so, los PCs. Let's now go with the PCs. Los PCs realmente son PCs sumamente really sencillos. Nada más tienen un dirección IP de cuatro y un gateway. Recuerden que el Network Manager, el manager lo desinstalamos de, de, de todas las máquinas. We, es lo primero que yo hago <laughs> our, en cualquier equipo. The, uh, machines, se la da inteligente y de que trae más problemas que soluciones. Entonces, bueno, aquí tenemos lo, lo que vendría a ser el direccionamiento uh, IP so para el segundo PC. Solamente tiene IP4. Si yo, por ejemplo, ahorita vamos only. a la topología a explicar qué es lo que vamos to a hacer. Si yo intento, obviamente, llegar ahorita desde este PC, este to from ¿cuáles son las soluciones que tradicionalmente utilizamos? como tu core well, es core bueno, una muy normal only, puede, ser MPLS, una puede ser MPLS, otra, otra probablemente sea, ser, be, bueno, vamos a levantar un túnel de este equipo, this a este este equipo. This other one. Okay? es probablemente una de las primeras que, las primeras que veamos. Eh, yeah, yo creo que túnel cgp 6BP well, algo por es el estilo vendría a ser lo más común que uno pudiese utilizar hoy básicamente lo que vamos a hacer Basically, es mostrar una we'll tercera alternativa y me estoy acordando y, y disculpen si me equivoco, it. que todo esto comenzó con If, Douglas en una pregunta que hizo a Nano. Douglas, Douglas Fisher es el culpable el is él hizo una pregunta uh, en Nano hace dos años y bueno se abrió una uh, buena discusión muy interesante en en, este, en el marco de esta información que está aquí. Así que bueno, tenemos a, a uno de los protagonistas so aquí con nosotros. The, uh, bueno, habiendo dicho eso, vamos a. Yo si voy ahorita if a, if a, router, to uh, a PC1, to PC1 y le hago obviamente un ping, ping a la 10.3.3.2. Okay. 3. 3. Vamos a tener 2. un Destination network Unreachable, que no hay manera de alcanzar esa red. Uh, ¿Qué me está generando ese ICMP con información de Destination network Me la está generando la 10.1.1.1. Vamos a intentar arreglar wow. este problema so to to problem con las funcionalidades que acabamos de mencionar. Si mentioned. yo vengo If a Raúl, vamos a to actuar las la configuración. Vamos a comenzar entonces de izquierda um, a derecha vamos a y, y las vamos a explicar right, cada each, una para que lo sepan estoy en router 1 right? okay. es so, Bueno, hoy en día FRR <risa> vamos a FRR. configurarlas este es un equipo que no tiene ninguna configuración, this okay. no, okay. configuración no hay configuración dentro de este FRR. FRR y vamos a hacerlo desde cero no hay que preocuparse no es que vaya a durar tantísimo tiempo todo lo vamos a solucionar con BGP afortunadamente router BGP Vamos a crearles llamamos un equipo que es IPv6 only, As necesitamos IPV6 obligatoriamente only machine, indicarle cuál es el router ID del show equipo. The okay. Router ID. Of the BGP, so BGP router, router ID. That's what we put. Okay. Por Just si acaso, indiscutiblemente se ve como una dirección ipv 4 ocurre? An IP en Now, el mensaje OPEN de BGP hay un campo que es un identificador, es un Ese campo es un campo de 32 bits. Is 32 bits. La manera más sencilla the de representar 32 represent bits en realidad bits es una dirección ipv 4 IP Cuando address. veamos los paquetes, cuando los capturemos, so nos da capture chance, packets, vamos a ver este mensaje, uh, este campo. Um, we, escrito, por ejemplo, en Router 1 como 111, pero bueno, vamos a hablar Let's no BGP, uh, while hear BGP, BGP request, uh, Este equipo, que es relativamente moderno, afortunadamente modern and eh, nos solicita que si uno no crea políticas de reclutamiento, él sencillamente no policy, va a anunciar nada, por más que uno, uno le diga. Anything, no Hasta hace muy poquitos años, to, el comportamiento era lo contrario. Easily easily the BGP, yo hablaba con el BGP todo lo que él me anunciado y lo ha anunciado planeta. Hoy en día, afortunadamente, por defecto, no lo realiza, a excepción de que uno escriba este comando o cree las políticas. No le estoy diciendo a este enrutador, no pedía políticas de EBGP, ¿no? Fíjense que es EBGP, no se habla entre dos sistemas, dos sistemas. Ahora bien, vamos a hablar ya del, del Este equipo, vamos a que lo veamos bien, eh, tiene dos interfaces. Estoy en R1, tiene la interfaz np 0 s 3 hacia la parte superior, por poner un término, y np 0 co me interesa uh, que hable BGP, uh, obviamente, in hacia la parte de okay, arriba, hacia la NP0S3. le voy a decir neighbor NP0S3 interface y qué tipo de sistemas kind of autónomos estoy viendo yo por esa interfaz. Estoy viendo sistemas interface. autónomos diferentes al mío. Voy a hablar de BH, BGP rápidamente. So una comparación rápido, de lo que hemos hecho tradicionalmente. One, then, Nosotros hemos colocado we Neighbor y aquí hemos colocado una dirección IP. An IPv4 o IPv6. Okay. IPv6. Uno no puede crear un peer so group, etcétera, un group, etcétera, group bueno, whatever, lo hacemos esta Y le decíamos Neighbor, neighbor la dirección IP, IP remote, address, AS, remote AS, está el sistema autónomo. Ahorita no lo vamos a hacer de esta manera, sino le decimos Neighbor, Interface, interface Remote AS, External. ¿Ok? Eso, ya por aquí, so here, este equipo va a empezar a, a, en, a anunciarse como RAs, RAs y a recibir RAs los RAs, RAs que están we'll RAs por ahí. Okay. Y le vamos and a decir, uh, al family, family IPv4, IPV4, IPV4 UNICAS. Unicast. Le estamos so diciendo, it, el AFI de los paquetes of en esta sesión BGP que auto vas a descubrir y generar to, to en to esta interfaz y pertenece and in this a este AFI, this AFI con este SAFI. This y lo aquí? y le vamos a decir: lo activamos. So okay. Y and vamos también, it, porque él tiene direccionamiento IPv4, me interesa que, de, que redistribuya las conexiones en este caso. Es importantísimo redistribuir muchísimas veces many, many es muy, negativo, es muy negativo, hacerlo con we mucho cuidado, no vayan a decir, ah, pero es que LACNIC me lo recomendó. No, like to do so. Redistribute connected quizás es el más saludable que existe, connected. pero aún así lo pudimos haber hecho con and Comando Network, so lo pudimos haber hecho de muchas maneras de redistribuir, otra que quizás un router interno, donde la prenda... Pero eso son otras cosas. Well, Entonces, en este so, caso, me interesa que redistribuya ¿qué? las direcciones IP conectadas dentro del IPv4. 4, es decir, que me redistribuya la 10.1.1.0 barra 24. Me la va a redistribuir 20 dentro 20 de, ¿de, ¿de qué? Dentro del proceso BGP 65.001 65, y particularmente and one, dentro del address family, family IPv4, y unicast. Okay. Address family IPv4 unicast. Con, con esto, hicimos router 1. Vamos a hacer router so, let's dos. Look at router two. Una vez más, again. preguntas, Any levanten Lose la mano, con todo el gusto And del mundo, ¿no? Este, sin, no hay, no hay no preguntas que sea no. mala. Vamos questions. a Router 2. En Router 2 sabemos que Here tiene dos interfaces, interfaces. Entonces, vamos a hacerlo so un poquitico más let's rápido. A Entramos en modo Configure we Terminal. Entramos en el router BGP-65002, en el router 2. Una vez más, necesito decirle que su router hay 10 Vamos a decir no EBGP. Policy. Y le voy a decir que, por favor, ahora va a tener vecinos en la ENP0S3. Externos. O sea, en external, este caso estamos poniendo externos, ¿no? External. Pueden ser eh, internos también. Internal? Si uno lee If el libro, con esto lo que uno puede es automatizarlo. This, BGP dentro de un datacenter de una manera rapidísima, this in a okay, going to go porque esto es totalmente automático, this no es automated. que tengan que tener un script, no una have manera automated. que muchos datacenters utilizan, data que tienen que conectar los y se han un, un ratito más en devices, levantarse, a si no esto es bastante rápido. ¿Qué le estoy diciendo a este router? ¿A este rotador? Levanta un proceso BGP, 65002, 10000 tu router ID es 2.2.2.2. No, no requiere 2. políticas HCPisa, cuando hables BGP y, y habla el RFC 5549 en estas dos interfaces. Muy brevemente, ahora, las dos interfaces, rápidamente, interfaces rápidamente serían esta, la CR1, y esta CR2. Esto perfectamente puede estar conectado a un switch y pueden haber 10 dispositivos allí. Eso no tiene absolutamente nada malo, es perfectamente válido. Entonces, so, y le vamos a decir, dentro de la Adress Family, IP4 unicast, unicast, activa estos dos vecinos. Okay. Bueno, creo que si hay, otra, hay alguna so, pregunta, so me detiene. Vamos a hacerlo ahora so, también en router 3. S8, ¿cuál es? S8. Okay. S8. Perdón. Aquí me faltó Np, so, NP eh, de manera so, muy breve then, briefly, esto es básicamente key, más de forma que de fondo lo mismo eh, el, essence, el vendor que ustedes utilizan Básicamente, so, en básicamente, este caso, en FRR, en FRR, y hay un Mendoza muy famoso que utiliza prácticamente el tenemos, mismo CLI, tenemos, tenemos, definimos el proceso the BGP, BGP, y básicamente, BGP y y básicamente BGP la manera como BGP funciona aquí es que uno declara el vecino, Clara, neighbor, okay, declara, Clara, y después lo activamos declares, donde uno desee sorry. que funcione, ¿ok? Me interesa que vean esa diferenciación existe entre declarar al vecino, the neighbor, decirle al router es este vecino this neighbor, y después lo activamos the en la familia que nos interese. En este, este caso estamos hablando de IPv4 in. y únicas, so puede haber sido IPv6, si puede haber, haber sido si pudieron haber sido VPNs, VPNs, un montón de cosas más things, donde uno no pudo, si tengo BRFs. Yo puedo levantarlo dentro de las redes que, que yo tengo en mi equipo. En este so caso, lo case, estamos hablando particularmente dentro de 4PV4 y Unicast. Habiendo so hecho esto, vamos this, a ver el red, Redistribute Connected Router. ¿Por qué? Si yo digo show IP route, ¿cómo uno sabe quizás cuál es el impacto que va a tener el comando de Redistribute Connected? Here with the okay. and yo puedo revisar en mi tabla de enrutamiento cuáles están, check, en este caso con la letra C, which have the C. que son las Connected. Si buscamos la leyenda, me dice I que la C, C viene a Connected. Are, Entonces, cuando they yo le escribo dentro so, del proceso BGP, process, dentro del Address Family, Redistribuo Connected, connected. ¿qué es lo que va a redistribuir? To Esto que Todas Because las líneas hubiesen tenido here. la C Connected. Okay. y le puedo decir el apellido show IP route I can put show esto show es básicamente IP el impacto que está teniendo so el comando de en este momento si vengo yo mañana le pongo otra interfaz eh, va a estar connected it también si yo agarro le pongo una dirección IP yeah, secundaria dentro la interfaz a secondar, también va a estar conecte y la va a redistribuir entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno redistribuye lo que vayamos a redistribuir, Y sobre todo, por favor, no redistribuyan BGP, en su protocolo interno, OSPF, IGRP, AYES, lo que y tampoco lo contrario, No vayan a redistribuir OSPF dentro de BGP, nunca, Y si lo hicieron, no me lo cuenten, Okay. Vamos a ver so, qué ha pasado por detrás. Si yo veo behind, route connect, el Shoebby Route normal, estoy route connect, en router, 3. router 3. Miren qué bonito lo que ya, ya uh, look, estamos viendo, uh, algo so interesantísimo. Yo tengo un prefijo que fue aprendido por BGP. BGP. Okay. Se nota que aparece la B de BGP. por tercero. ¿Cuál es el prefijo How que aprendió? La 10.1.1.0/24. Obviamente le está saliendo este so, equipo. Well, perdón, ¿De dónde está saliendo ese prefijo? Coming, sale de este señor que está aquí. Okay. El lo anunció a este y ese lo anunció a este. This si vemos un poquito one, one, más. Perdón, Now, estoy en este equipo, estoy en el 3. Bueno, la distancia administrativa de EBGP so EDGP, es de 20. fíjense lo que me dice: vía so una dirección lingüística. Local. Local Qué bonito, ¿no? Este, yo forcé okay. las macadres okay. de los equipos, por eso entonces que repito identificar that que esto viene de router read 2, read okay? porque terminan 2, 2, 2, la este caso la dirección local. This is the link local wow. Este la interfaz wow. lo está aprendiendo, wait, hace cuánto tiempo lo aprendió? hace so dos minutos y 55, minutes okay. Hasta ahí estamos bien. Vamos a ver en router 1 obviamente. Deberíamos ver lo We mismo, pero al revés. Show IP, BGP. Show IP BGP. No, he correcto. route. Este me está diciendo so una vez más event. que tengo que aprendió it en este caso la 10.3.30. 10 sesión administrativa, the una dirección link instance, local, link local a través de la interfaz tal, etcétera, etcétera. Estamos la sesión BGP. Ya, voy a ampliar esto un poquitico. screen. La sesión so, BGP PGP session, este, me dice que el vecino, fíjense que no aparece una dirección IP, sino aparece la interfaz. So, básicamente this lo que escribimos en el proceso. Versión 4, Estamos hablando contra quién? Contra las 65.002. Okay. Si yo tuviese más vecinos, en esta interfaz aparecerían todos los vecinos. Mensajes recibidos, mensajes enviados, table version, in queue out queue, tiempo abajo, prefijos recibidos, uno está recibiendo one. un prefijo. A mí me encanta FRR en And este sentido like porque, FRR, porque rápidamente uno, porque uno ve también los, ¿no? yeah. los prefijos enviados por aquí. Y tenemos los prefijos enviados. Los prefijos enviados. Obviamente, el, recibe, y y el, el que recibe también lo usa. que el otro después no lo aprenda es otra historia, ¿no? Pero también serviría. Ok, vamos a ver un par de cositas más. Vamos a ver si el PIN respondió. Ok, fíjense que ya está respondiendo so el ping. El ping ha sido Nada. 10. 3, 2, 3. 2. ¿Qué es el PC que está aquí? ¿Qué es PC over here. ¿Es el 3, creo que es? I think it's 3. And, ok, ya okay, lo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 está clarito. So very clear. Y funciona perfectamente, ese paquete well. obviamente that está that yendo a través de todo eso. Lo bonito de esto es que no, no hay túneles, no, no, no channels, hay ni siquiera traducción no, que tanto lo vendimos el día de hoy, <laughs> pero este, y funciona muy bien, es well. rápido y básicamente cuál es el truquito que se está tomando aquí, el enrutamiento, Mouting. si no? se pone bien al detalle, si la, detalle, la final se teachers, hace siempre por la macadres del equipo. Entonces, básicamente the lo the que, the que one, va a hacer R1, si se quiere mandar the paquete R2, so, es que va a escribir el paquete, paquete pero la macadres destino, si el paquete R1 R2, la macadres destino va a ser este señor. el señor va a poder tomarlo y enrutarlo correctamente. Es un pequeño truco que existe. Vamos a hacer una cosita para ver lo de las capacidades y eso. Vamos, por ejemplo, Vamos a tener el ping para. Ok. Stop the ping now. okay vamos a tener el ping. ping. Vamos a poner un momentito en, R2. To to R2, y en R2. R2. Y Vamos a reiniciar las sesiones de R2. Estoy en R2. Y vamos a hacerle clear. VGP. Okay. Me voy al Watcher, so voy a levantar. Perdón, me voy a GNS3, voy GNS3, a levantar el Watcher dentro de GNS3. GNS3, GNS3, GNS3, GNS3, GNS3, GNS3, GNS3. GNS3. Y voy a reiniciar la sesión BGP. iniciamos reiniciamos. BGP y vamos a ver qué pasó por okay. Este notification so debe ser notification el reset, reset de, de, de mi parte. ¿no? Cuando llega un, generalmente cuando recibo una notificación algo malo está ocurriendo. Something something has gone wrong. Okay, los Keep Alive. So the keep Básicamente alive, estos dos paquetes están aquí porque el WhatsApp empezó wireshack. antes de que yo levantar la interfaz gráfica del Watcher. Se había capturado I un poquitito. Pero pack. lo que me interesa son estos mensajes Now, open. So, si vemos, fíjense que no este es el router 2. Lo, lo reconocemos two. por, lo I último, of por the el último nivel que está en esta dirección link local. Van hacia el 1. Vamos a ver qué dice local. el paquete. BGP. Bueno, primero a nivel de, de capa 2, va a ser de link local a la link local, vamos a revisar. las MAC address, eh, van a ser las MAC address de los equipos, las vamos a revisar vamos a por, por no dejar. Este BGP, me está diciendo es que este to, es el mensaje es open, que versión 4, mensaje, el sistema autónomo 65.002, 65, hold down timer, 4, opción, 4, 5, opción, ajá, esto well, este, este, este es este, este, hay que verlo en el mensaje obligatoriamente este, open. Hay, ¿Qué tiene aquí, el, el, el, el, qué estamos Here, viendo aquí? Las capacidades que yo mencioné al comienzo, están conversando en este momento. vemos la primera, cualquiera, Vamos a Maybe ver, que se llama esta la capacidad de multi, eh, multi -protocol, protocol, okay, protocol extension, básicamente es MPBGP. ¿Qué más tenemos? Uh, la segunda. Then we have the second bueno, one. Tenemos la fortuna, esta es particularmente la que this estamos buscando. We este, la extended Next Hope so Encoding. The Aquí los que estén hablando todavía, el extended Next Hope so Encoding, encoding no un en este is caso, router, router 2, diciendo la router 1, saying, mira, router 1, saying, well, yo soy capaz I de capaz hablar extended next hope, next hope Encoding. El mensaje open uh, que le dé R1 alrededor r le decir, yo también puedo hablarlo. Y fíjense que hay un montón de... Router refresh router refresh router refresh route refresh wow, route refresh uh, route refresh, route, refresh capability. Route, route de 4k 32 bytes y muchos más fíjense so que está el vgp identifier 2222 es lo que estamos utilizando a nivel de TCP, TCP, bueno, a nivel de TCP, todos sabemos, todos eh, TCP, TCP funciona como si fuera, were, no, como si fuera, es no, un it's, servicio it's más, casi, casi como si fuera es, like web, funciona de correo, está escuchando el puerto TCP May. 179 service. por it's conexiones a, entrantes, este, aquí seguramente aquí lo vemos que es source port 47740 y el destination port and destination 179, este que está iniciando la conexión, si lo vemos tiene sentido porque es el primer paquete vimos dentro del BGP, BGP de y bueno, aquí hay mucho más de todo, aquí, todos los conceptos well, de TCP BGP estarían por aquí si hay alguna pregunta Please, mucho gusto I'll be very happy to yeah. them. y vamos so a ver rápidamente ya vimos casi todo we pero we vamos go, a ver la respuesta del de de router del router 1 vamos directamente one. a la, la parte de BGP BGP, BGP Identifier 1.1.1 4, su sistema autónomo Identifier 1.1 es mensaje de tipo messages, open. Y bueno, aquí están las la capacidades que AOM maneja también. Okay. Y bueno, afortunadamente, claro, obviamente con well, el demo lo hicimos de esa manera. Well, este, los dos son capaces de manejar esta opción. Ahora, ya casi finalizando, almost, we are done. vamos a revisar we are algún mensaje some de update. Me interesamos si se capturaron, notification, keep alive. Este es el router 1, este diciéndole a router 2. Router 1, talking to router 2. Vamos a ver Let's qué tiene el mensaje de update. A veces es un poquito más complicado de leer. So a Aquí están las AFI que mencionamos. La AFI de IPv4 es um, uno. Y las APIs únicas con a uno. Por eso también me detuve para que lo, lo veamos bien. ¿no? So I, I so Aquí vemos well, el prefijo que se está anunciando. 10.1.1.0 es barra 10. 10. 10. 24. Y por eso también, también me detuve a que nos describimos de el título del RFC. The fíjense, the que RFC right? eso, fíjense que es Network Layer Reachability Information, N-L-R-I. Por eso, fíjense dice perfectamente so 10.1.1. Es 10 barra 24, one, one, que obviamente es el partido que está anunciando. Este okay. Aquí tiene que haber mucha más información. There, there Vamos a ver qué aparece el origin. Let's bueno, esto es uno de los see, atributos también de BGP. Is one of the attributes of BGP está el ASPAF, obviamente. LA SPAF. Está. Obviously, el origen es el mismo 65.000. 65.001. else do I have here? Yo creo que podemos dejarlo hasta aquí. Lo que quería era que vieran que, cómo se anunciaba me tuve a aplicar la fiesta por esto mismo. Y vamos a ver el 2 al router 1. Okay. Algo interesante que tienen los paquetes update de BGP. Claro, BGP no, eso uno lo ve como update, como que si siempre fueran a dar update, información, okay, asume, will, ¿no? Pero. Y, y, y ni siquiera es como, si como, como si fueran a anunciar información, sino como si fueran a agregar rutas. If they Algo they importante es que el update routes, también puede llevar un withdraw, puede llevar un retiro de la red. Si yo conozco pero la red ahorita 10.1.1.0 barra 24 y se la 1 1 anuncio a él y el día de mañana la desconozco por la razón que sea, yo le puedo decir a él, ya yo no la conozco, ¿no? Entonces en un paquete update pueden ir a agregar prefijo en estos casos que estamos viendo. Ahorita no tenemos ninguno de ningún retiro, pero quería que lo que bueno, realmente se pueden But ver. Pues, bueno, aquí estamos viendo que le está anunciando Router 2 so a Router 1. Are, lo que estoy buscando an es, si tenemos two, suerte, y debe ser one, este, un an anuncio de, de Router to, 2 de Router 2 a Router, router 1. One. Un segundito más, aquí aparece, aquí vemos que está la 10.3.3.0 barra 24, fue anunciado una vez más de router 2 a router 1, podemos ver en el ESPAP perfectamente, tenemos como el origen, el sistema autónomo origen es 65.003, el sistema 65.002 y obviamente cuando 65.001 aprenda lo agregará. A su tabla de BGP. Y si lo tiene que renunciar, lo hará perfectamente. Okay. Pero bueno, lo que quería que, que vieran ahí. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, vamos a hacer un pequeño trace route. Creo que es lo que nos falta. Déjame ver está instalado aquí. No sé si está instalado aquí. No sé si está instalado aquí. Bueno, y aquí And vemos básicamente el resultado de un trace, result trace que estamos haciendo aquí here, de el PC1, PC estamos haciendo un trace aquí en, al PC2. PC PC Obviamente Obviously, la parte interior de la red, no me la va a poder mostrar, bueno, si no es básicamente basically, casi como si esto es un túnel, porque en el túnel tampoco veo los equipos en medio. Esto básicamente tendría que ser un caso similar. This similar ¿Alguna pregunta al respecto? About this? Bueno, bueno, okay. ya antes de, so, de finalizar, nos vamos a hacer como, finished, como, a veces llaman un open mic. Do open mic. Open mic. Eh, si, si alguien quiere compartir, no sé, qué, algún plan plans, de despliegue que tengan en, en los próximos meses. Si creen que esto les ayudó o no les ayudó, eh, algún valiente que quiera conversar uh, sobre algunos planes de, de en su 6 No, nadie tiene planes de... Eso es lo que creo yo. Sí, Entonces, es implementaron 100%, 100 en su red. Todos Entonces, todos 100%. Bueno. Ok. Micrófono, amigos, si se lo pueden activar. Could you activate this uh, the, the the microphone please? Could you enable his mic hola. hola. Hello. Hola Alejandro. Hola Alejandro, Mi nombre es Andrés. Good afternoon. soy de la Cámara de Internet. Internet, y me quedé eh, con una pregunta de la primera presentación que hicieron en la mañana de NAT64, eh, ¿cómo How se maneja en el NAT64 los pedidos scheme? de conexiones How entrantes Con una red o sea por ejemplo apertura de puertos y ese tipo de cosas, eh. uh, con lo que entendí obviamente el uso de DNS64 eh, yo DNS puedo resolver 64, dominios I IPv4, que luego son trasladados ipv IPv4. Si IPv4. originar IPv4 conexiones entrantes hacia la red, ¿cómo se maneja? Vale, gracias por la pregunta. Y voy a aprovechar eso que tú mencionas. Ojo, cuando uno pregunta, que now, si tienen alguna pregunta, puede ser de cualquier momento del día. Desde okay, okay, que llegamos, of, que sabes, pues, no, en el break se me ocurrió una pregunta en el almuerzo. Bien Mira, este, so, bueno, la parte de conexiones entrantes the, la puedes manejar con, con nat 64 coming, uh, sin ningún tipo de inconveniente. Network, uh, uh, es importante que destacarte que tiene uh, ese uh, 64 en ese caso no tendría un rol tan importante, a, o no, así que no tendría ningún rol importante. Or not. y vamos a correrlo en frío porque, porque tú tienes tu data you center digamos desde este lado tú quieres alguien que cuando someone, llegue hasta acá pueda abrir tu configurado. Configurado. Enfigurado Enfigurado en tu data center el servidor que tenga allí configurado esa parte del DNS el DNS automático normal lo vas a dejar to sin tocar ahí no hay traducción untouched. de ningún tipo o al menos desde tu perspectiva sí. la persona que va a entrar a tu red se tradujo eso para ti es completamente transparente entonces, lo que tú Translated tienes que estar pendiente es que en la 74 el mapeo not, not 64, de la dirección que tú quieras que se vea de manera externa, seguramente la que va a ser la que te va a resolver el DNS, coincida con la que tú vas a tener de este lado. Básicamente sería data todo. Ahora mismo te he dicho esto, hablando ya particularmente de data center, con una now, 64 lo puedes hacer, te va a funcionar uh, y va a funcionar the, perfectamente. Va a con y va a funcionar perfectamente. Pero si quieres dejarlo más perfecto todavía, te recomiendo que lo hagas con el CDC que mencionó Wesley como, mi segunda, como la segunda parte de la, del curso de hoy el este CIDC te va a dar la ventaja de que es stateless que yo puedo implementar NAP64 pero CIDC siempre va a ser stateless lo que te va a repercutir en un mejor performance y, y es la manera más prolija de lograr el resultado gracias a ti Ahí viene RFC al rescate. Siempre. Bueno, eh, muchísimas gracias por la presentación. La verdad es muy útil. Yo soy Nery Machado de Localnet Paraguay. Y efectivamente estamos en plan en serio de, de empezar a, Bueno, primeramente, la, la primera parte de nuestro plan es... Eh, publicar hacia nuestro, hacia nuestro proveedor por ejemplo uh, Estamos BGP en ese paso provider, that's what we are, uh, doing now. Y mi pregunta es, eh, is, no sé, a mí por lo, yo por lo menos tengo la duda, me parece I un poco básico, doubt. pero la respuesta basic, me va a eh, esto, esto es laboratorio que you estamos you. haciendo, el TIO, y esto, no es para una TAIGA, implementación real. real. Tengo, real que implementación. tengo que ver un vendor que, que a soporte X64 uh, o algo así. Uh, bueno, uh, vamos a, a dividir el primer well, comentario que no fue comment, pregunta, pero me voy a apoyar en él. Siempre queda el the... primer paso, ¿no? As, y o, y, y el el el anuncio a a de la red, uh, algo que, que se ve chico, es algo sumamente an importante. Net, de eso uh, nosotros manejamos algo pequeño, es muy importante que we have the open data de la Glee. open data. opendata.puntulang.net. En ese sitio in that nosotros site, tenemos estadísticas de los prefijos que nosotros estamos asignando eh, a, nos, a, a los miembros de la CNIC que las solicitudes de prefijos IPv6 y los que se ven so, después posteriormente en la tabla de, de, de rotamiento global. The, global, okay? the global okay? Lo que se llama la DFC, la Default Free Sum. Habiendo so, dicho eso, lastimosamente Now, hay un gap, gap entre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 un poquito, And si, te, si no te importa, mind, de la, dónde has visto tú que han implementado Jules em o dónde no lo has visto. estás usando this. el planeta completo. Sí, bueno, uh, lo que nosotros well, vimos cuando empezamos a implementar Google, implement Joel, eh, hace ya varios años es que fue muy bien recibido por la comunidad a nivel global, no solamente en Latinoamérica, sino America, Estados Unidos, Asia, Asia, Europa. Asia, Europe, eh, recibíamos comentarios muy, muy positivos de él. Eh, en cuanto a performance, in this, in terms en cuanto of a estabilidad, eh, nunca recibimos ningún problema crítico. Uh, eh, por lo general, los comentarios que recibíamos era una vez que lo instalé, lo puse en producción, funciona, simplemente works, funciona. No we hemos tenido ningún problema con él y tenemos ya varios meses corriendo con él. Y sin detalle. desafortunadamente no tengo por ahí en la punta de, de la lengua de personas o lugares donde están instalados, porque muchas veces no se comparte eso. Simplemente nos compartían experiencia que tenía, pero no tanto en dónde, cómo ni qué tantas máquinas. Eh, por ahí en el chat de la sesión anterior publiqué la liga de Comentaba Jordi ese momento de la experiencia de Henry Godoy en la Universidad de campiñas Es un video muy, muy interesante de una persona que platica eh, todos los pasos que él siguió para hacer la instalación, de cómo hizo su instalación, cómo hizo sus primeros pruebas, cuál experiencia ha tenido en producción con, con Juno en particular y que ha sido muy buena. De hecho, él creó eh, dashboards para monitoreo y un tipo de cuestiones y que ha dado muy buen resultado. Él tiene spears. implementado NACIS 4 con YUL en particular, ah, pero quería llegar hasta Joule. llegar a 464 Por X ahí, con otra implementación en la Universidad de Hawái, Estados Unidos, ellos realizaron, ellos realizaron la implementación eh, utilizando YUL utilizando Cisco, Cisco para tener redundancia con diferentes software. Eh, la implementación, a, lo que ellos nos comentaban es que. Was, los dos funcionan muy bien incluso pudieran tener solamente Jules, pero funcionan el Cisco porque ya lo tenían comprado y lo tenían ahí este, para instalar y, y tienen los dos y funcionan los dos sin problema. tienes por ahí algún miedo con bueno, es que es código abierto y no estoy sé, muy seguro confío más en un vendor. Puedes incluso buscar un, un esquema similar en que tenga los dos corriendo en paralelo y uno se respalda con el otro. No tienes un problema con uno, el otro va a seguir funcionando. If you issues, este using the other one. Por ahí también recibimos people comentarios de, de, de personas from, con a nivel a universitario level, que empezaban a hacer pruebas como estudiantes o como parte de tesis como parte de maestrías que thesis, también no tuvieron ningún, ningún tipo de no problema. All, eh, ¿no? Bueno, nada más parece que una nota so, ya hace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 ya hablando al micrófono al respecto, también es una invitación a todos, ¿verdad? ¿no? Porque eh, estamos en una región que normalmente no hace este tipo de cuestiones, ¿por qué no empezar a hacerlas? ¿Por qué no empezar a utilizarlas? Entonces. Eh, Creo que lo que te puedo recomendar so, es descárgalo, úsalo. Es completamente it. libre totally de uso y de pruebas. Puedes instalarlo in en producción sin ningún, costo, sin ningún costo, sin ningún problema. Have any este, y si tienes algún problema, digo, have puedes have contactar a, la, a los can desarrolladores y buscarán solucionar el problema lo, lo mejor posible. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Thank la verdad me sirve much. muchísimo este tipo de comentarios y experiencias. Very, very eh, la verdad que also, mi miedo no been es been tanto nice years years al, al software, al contrario, me, software. me encanta porque es mucho más decir que yo vengo más de ese mundo. Right. Pero estamos hablando right, ahora right, de, de now, no, no or, sé, de un PowerAge o de un Proliant que tenga por ahí y instalarle esto y ponerlo a trabajar. ahora bueno, super bien. ya vamos a empezar seguramente ese proceso so y vamos a estar comunicando a ver cómo, we'll cómo, cómo, nos va Muchísimas Thank gracias, very much. es muy útil very very y una and vez más lo del software a mí me parece incluso muy I bien en, en, en el pasado. Incluso en In el past, past, hemos hecho laboratorio had nada más con eh, herramientas como guaga, cebra, pero sí era para laboratorio, no pensamos en su momento pasar la producción. Tampoco teníamos un escenario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 El, ah, gracias, el Jorge. Like eh, como comentario, a, si trabajas con CEBRA, es exactamente lo mismo. Exactly el corazón de, corazón de esto CEBRA. Es y, y de hecho, el FRR, FRR que está, estuvo presentando Alejandro, Alejandro ahí, hay un montón de escenarios de vida real de ISPs real que real usan con 8, 10, real 10, real 10 12, 15 gigas de tráfico, sin novedades, sin ningún problema. Solamente saber el hardware, la interfaz de red, eso es muy importante. No vamos a meter ahí interfaz de redes porquería, uh, Intel, Chelsea Intel, Melanox, Mellanox, cosa buena y ahí te va solamente a divertirse con el And tráfico pasante. You can have fun with the traffic mira mira el core que está por detrás And del the FRR. The <laughs>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 Resultados que se ha quedado Qué bueno y gracias por ese comentario, Jordi. Comment, Jordi. Hace, hace ratito cuando yo mencioné que. Mira, yo dije said, algo well, como: si so utilizamos Taiga, va a funcionar perfecto. Pero si quieres que funcione más perfecto, work perfect, use Básicamente, es que Joule va a correr, va a correr dentro del kernel de Linux. Linux kernel. Okay. Este. Taiga corre en user space. In user space, entonces hay una gran diferencia de performance, so, sobre todo en casos ya de, de producción grande, que la gente esté muy atenta que cualquier milisegundo puede valer. Un comentario más, Un Valiente. Any más, más que people, se arriesgue, que quiera decir algo, anywhere, dudas,